Es importante que los docentes del país participen en el premio y que no se desanimen si en una primera instancia no pasan a unas rondas finales. Aprender a presentar de manera sistemática y profesional las innovaciones que cada uno de los docentes hacemos en el aula de clase es un aprendizaje que requiere trabajo y es un proceso que requiere perfeccionamiento. No hay que desfallecer si en una primera oportunidad no se avanza, hay que volver a insistir y además hay que aprovechar el apoyo y el acompañamiento que la misma organización le da a los docentes. Así es que adelante maestros, concursen.